hola qué tal cómo están queremos saludarles en este momento eh, para nosotros es una tarde preciosa mucho sol y bueno estamos aquí en un patio también precioso posiblemente vayan a ir un paso de unos aviones por aquí está cerca de un aeropuerto pero nos da mucho gusto saludarles ya teníamos algunos días, muchos días de no tener ningún video nuevo y hemos querido hoy precisamente estar frente a ustedes a través de esa cámara llevándoles un mensaje más de saludo, de bendición y pues no podemos menos así, no podemos menos más que bendecirles pero también tengo una gratitud muy grande, con todas aquellas personitas que nos han escrito, han enviado sus correos, eh, gracias por estar con nosotros en, ahí en Youtube, a través de los medios, y pues eh, compartiendo con nosotros su necesidad, diciéndonos cuál es su problema, cuál es su necesidad, Hemos recibido muchos, muchos, muchos correos últimamente y hay una infinidad de diversidades, de problemas, de necesidades, la economía, los matrimonios, los hijos, la familia, en fin. Y es el de todos los días, lamentablemente, hay mucha, mucha, mucha, mucha necesidad. Y comentando con mi esposa, decía, no hemos hecho ningún video últimamente. Y quise ahorita, eh, estoy por salir ya en un ratito más eh, con uno de mis nietos. Y veía aquí la mesa fuera de, de la casa de mi hijo. Agarré mi teléfono, cámara yo voy a hacer un video. ¿Por qué? Porque hemos oído en la mente, hemos oído en el corazón la necesidad de hacer esto. Tenemos un gran proyecto, grande. Estamos esperando la victoria, estamos esperando la bendición también del Señor nosotros para poderlo llevar a cabo. Pero sí hemos parado de hacer algunos videos. Pero hoy, hoy precisamente quise hacer algo. Y aquí estamos con ustedes. Y dándole gracias a, primeramente a nuestro Dios, aquí tengo un cielo precioso, que nos bueno, pues haya presentado este cielo, a ver si lo podemos ver. Vamos a ver si podemos ver tan poquito aquí el cielo. Cada vez no viene mucho, eh, no me quise parar de aquí, de ese lugar. Pero sí quiero orar por ustedes, quiero orar por ti en especial que estás viendo ahorita el video. Quiero orar por ti, que has estado atento a, a todos los videos que hemos estado realizando. Tú que nos has escrito, tú que nos has extrañado pues te saludamos en el nombre del Señor. Y precisamente por ti quiero orar. Tú que estás ahorita viendo el video, no puedo menos que bendecir el nombre de nuestro Dios por el privilegio y la bendición de poder estar aquí frente a ti a través de, de, de, este, de este medio. Y yo quiero orar por ti, me lo permites. Sí, si me lo permites okay. entonces inclina tu rostro si puedes y dile allí al Señor trata de de hacer más o menos esto dile Señor le doy gracias por la bendición de poderme comunicar con usted Señor a través de la oración y Padre Pidiendo, pidiendo, Señor, esa bendición grande sobre mi vida. Díselo. Yo quiero, Señor, que usted en ese momento bendiga mi vida. Y salgo. salvo. A salvo. Pon tus manos así, en esa actitud de recibir. Si yo te voy a dar algo en la mano, ¿qué haces? Extiendes tu mano para recibir. Y si es grande, pues pone las dos manos. Entonces pon las dos manos y dile, Señor, por la fe, yo recibo ahora mismo la bendición. Esta que está aquí en mi corazón, Señor. Esa que ha aquí en mi mente, yo la recibo para Santo. Porque no es casualidad que el hermano Cavazos esté aquí hablándonos y orando. Y tratando de enseñarnos a orar de la manera correcta. Pero Padre, dile, díselo. Dile Padre, yo recibo la bendición. Extiendo mis manos delante de ustedes, Silencio. yo mismo estoy extendiendo mis manos para la bendición de mi Padre mío usted sabe los planes los proyectos y todo lo que estamos anhelando y deseando hacer Señor para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre pero también quiero Señor que usted bendiga a todas las personas que están extendiendo sus manos y que están poniendo Así, a la manera de poder recibir algo de parte suya, deposite, Señor, la bendición sobre su vida, sobre su necesidad y sobre aquellos que han estado anhelando y deseando. Padre mío, en ese nombre que es sobre todo un nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que se cumpla la palabra cuando dice, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibimos. Y por la fe, Señor, yo lo recibo. Dilo tú también, dile, yo lo recibo. Dilo, dilo. Dile, Señor, yo recibo la bendición. Para su honra, para su gloria, y para su alabanza. Y la tomo, Señor. Dilo así, la tomo, Señor. Es mía la bendición. De esta manera, Señor. Hombre, glorifico su santo nombre. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Mi amado, mi amada, reciban nuestro cariño, reciban nuestro aprecio. Reciban también saludos de mi esposa. Y esperamos pronto poder estar haciendo más vídeos para la honra, la gloria y la alabanza de Dios. Pero te digo, recibe la bendición. ¿Puedes decirlo? Yo la recibo digo, Bendiciones.